Yo estoy encantado de estar aquí este, con estos invitados de lujo. Estoy con María Ángeles Delgado Lindo, ella es arquitecta, feminista y defensora de derechos humanos, integrante del grupo de apoyo nacional, actualmente directora y productora del programa digital Contexto Azul y Blanco, que toca. Catacoyuntura Nacional. Creo que su nombre lo dice todo, contexto en blanco. Y también estoy con Jorge Hurtado, periodista, productor audiovisual y emprendedor, con más de 14 años en radio, prensa y televisión. Ha sido vocero, organizador de causas sociales y proyectos de emprendimiento. Tales premio Ortiz por en 2012 al periodismo televisivo. Y no más que darle las buenas noches y me presento. Yo soy David Mogollón, periodista. Y estoy encantado de estar con ustedes hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Saludos, Avicel. Igual. Muy bien, gracias. Eh, dentro de todo lo que cabe, al final estamos bien, ¿verdad? Y agradecerle a ustedes por habernos invitado y también un honor estar con, con esta calidad de comunicadores y periodistas. No, no es el gusto eh, es de nosotros de tenerte Bueno, lo primero pues eh, vamos a hablar un poco de ciberactivismo y me gustaría empezar tal vez por favor, nos explique un poco desde su experiencia, de su visión para el ¿qué es el ciberactivismo. Así es, bueno, eh, en Internet encontrás muchas cosas sobre el ciberactivismo, pero en realidad en la práctica creo yo que es todo aquel movimiento, ideas que se comparten a través de las redes sociales y que en algún determinado momento terminan convirtiéndose en movimientos grandes, movimientos sociales que se trasladan de lo digital a lo físico y que en mucho, la mayoría de los casos, tienden a incomodar a, a, la, a las cúpulas de poder, a los políticos, eh, porque hacen reclamos justos, principalmente eh, sociales, y esto se ha visto eh, desde lo largo de la historia. En realidad, en las redes sociales han venido como a visibilizar este tipo de movimientos y a darle la categoría de ciberactivismo, porque son muchas ideas que se van compartiendo. Eh, estuve hace poco recordando muchos movimientos que surgieron en Centroamérica del 2010 en adelante y por ejemplo en el 2015 muchos movimientos que eh, iniciaron en redes sociales con reclamos eh, de la población, principalmente jóvenes, usuarios de redes sociales y que se trasladaron a grandes protestas en Guatemala, por ejemplo la destitución de un presidente en el 2015, simultáneamente en 2015 eh, el nacimiento de los indignados aquí cerca en Honduras y en Nicaragua hemos tenido experiencias, bueno, de 2013 que puedo hablar yo de Ocupa Inns, por ejemplo, en la cual participé también y fue un movimiento que nació desde las redes sociales y se trasladó a lo físico eh, y todo lo que ha ocurrido en nuestro país después de, eh, de 2018, específicamente cuando eh, este movimiento surgió, hoy de hecho me sorprende ver debates presidenciales, me sorprende ver candidatos presidenciales, me sorprende ver eh, jóvenes compartiendo ideas, demandando justicia y democracia, cuando eso en 2013, en 2012, en este país era impensable, ¿verdad? Pareciera que todo lo político acontecía en, un, en una línea, en un carril de la carretera de Nicaragua y el país iba por otro. Eh, ahora creo que la mayoría eh, ha trasladado esa demanda tanto a lo físico, a lo presencial, a través de protestas, reclamos que se, que se hacen desde entonces, ¿verdad? Porque a pesar de, de un fuerte asedio, todavía se continúa eh, protestando. Y en lo digital se ha mantenido, que ha sido también otro, sí. otro punto interesante, ¿no? Se ha mantenido desde 2018, creo que con, con menos intensidad que antes, pero siempre de forma permanente. Uh -huh, entiendo. Y, y vos, María Ángeles, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo definirías? describirías el, el activismo, en ese caso, en el contexto nicaragüense? Bueno, en el, comparto completamente lo que dice Jorge, pero complementando un poco también, entro en, pensando también en, los, en, la, en las generaciones eh, de, la, de los nicaragüenses y las nicaragüenses, tomando en cuenta que las personas quisieran hablar, quieren dar su opinión, pero hay muchos miedos a poder participar de manera física, en algunos espacios, ya sea organizarse en un espacio, bajo una plataforma, o eh, ya sea yendo a, a hacer una protesta, un piquete, una marcha, eh, que hoy en Nicaragua hemos visto cómo, cómo se desarticuló toda la protesta ciudadana física, o sea, lo que es participar de manera física, pero las personas siguen con las inconformidades, siguen con la demanda, y es a través de los medios digitales, que son los que tenemos a nuestro alcance, porque no es un periódico físico. Eh, pues, tradicional o la misma radio, ¿verdad? Pero la televisión, que cualquier persona pueda llegar a ese espacio para poder dar su opinión, no te abren las puertas así de fácil, se le abren las puertas a profesionales o a las personas que son parte de los procesos, ¿verdad? Pero vos como ciudadano, como ciudadano independiente, es a través de tus redes sociales que vos podés seguir haciendo las demandas, y de acuerdo a, a tus demandas, ya sean personales o sociales, porque no todos demandamos lo mismo, o sea, Ahorita en Nicaragua sí estamos enfocados en demandar lo mismo, de justicia, democracia, libertad, liberación de los presos políticos, libertad de expresión, pero también hay demandas individuales de cada persona que se siguen dando. Hay, hay el, el enfocado en la comunicación está dirigido directamente a lo que es la libertad de expresión, el que las mujeres en la demanda de la exigencia al respeto a su vida y los derechos, los que están enfocados en, en, en ambiente, en también demandando que se respete eh, las leyes, regulaciones del ambiente, el medio ambiente como tal, entonces al final de cuentas son a través de las plataformas digitales tuyas, ¿verdad? O sea, tus redes sociales que vos podés ser un activista y pasar a ser un ciberactivista al final de cuentas porque estás detrás de una pantalla. Marco, la vuelta al al argumento para lo que estamos hablando. ¿Ustedes se imaginan cómo estaríamos, qué estaríamos haciendo si no tuviéramos Internet, si no tuviéramos redes sociales, si no tuviéramos las plataformas? Porque me pongo a pensar un poco en que represión históricamente siempre ha existido, eh, gobiernos dictatoriales siempre han existido, y sin juventud, en ese momento siempre han encontrado las formas de manifestando. Eh, por ejemplo, en los 80 y en los 70, la gente lo que hacía era dejar papel, dejar pintas en la calle, ¿cómo imagina ustedes que estaría si no tuviéramos este gran canal de comunicación e internet? Bueno, yo considero que la libertad de expresión, además de ser un derecho humano, es una necesidad humana. O sea, tenemos esa eh, necesidad de que nacemos, eh, queremos expresarnos, queremos compartir nuestras ideas, y la comparo también con esa necesidad de, de pertenencia, de... de de ser un animal político en el cual queremos ser parte de algo eh, y también decir las cosas que nos incomodan. Eh, entonces yo creo que a pesar de que existen ciertas normativas que están queriendo imponer, inclusive una censura, y además de, de todo lo que ya vemos que ha sucedido con los medios de comunicación y con los periodistas en este país, eh, creo que la gente va a seguir expresándose. O sea, aunque mañana vengan y de, de un cortazo quiten internet a todo el país, la expresión va a continuar y va a continuar de todas las formas porque hay una inconformidad. O sea, cada vez que exista eh, alguien, ya sea un gobierno, ya sea un grupo que está haciendo las cosas mal, la gente siempre va a tratar de comunicar eso, de demandarlo y de exigirlo. Y sucedió en los 70, sucedió en los 80 en este país y sucede ahora en pleno eh, nuevo siglo, en el uh -huh. 2021. Entonces ves ahora eh, eh, y me sorprende cómo muchas cosas que sucedían antes o muchos recursos de de la protesta eh, que ocurrieron en, lo, en los 70, en los 80, se replican ahora porque obviamente existe también un temor para no ser identificado. Existe un temor de la gente que, que no quiere perder su trabajo u otras personas que, que no comparten su opinión, inclusive por asuntos familiares, ya ni siquiera por, por asuntos políticos, pero que, pero que de una u otra forma participan. Creo que la mayor expresión de, eh, de, de que a pesar de no estar activamente en redes sociales y de llevar las cosas a lo físico, es la solidaridad de los nicaragüenses, que esa es una cualidad que siempre le hemos mencionado que la tenemos, pero si vuelvo a analizar desde el aspecto político, esa solidaridad te refleja esa unión que existe entre los nicaragüenses de ser rebeldes, de también eh, de ayudar al otro, de ser consciente de la necesidad del otro y en medio de las propias necesidades apostar por ayudar a los otros. Lo has visto cuando hay huracanes, por ejemplo, y las ayudas son decomisadas o son prohibidas. Lo has visto, por ejemplo, cuando en la pandemia eh, aquí no hubo ninguna medida, pero la gente se autocuidó. Eh, y lo vas a ver en un montón de ocasiones más, de las tantas que ocurren en Nicaragua, porque este es un país de muchas sorpresas, porque la gente tiene ese espíritu de ser parte, de querer ayudar y de, y, y de querer a su país, aunque... Eso no signifique eh, ir a poner el pecho o no signifique ir a tirar la bandera. O sea, hay muchas acciones que se realizan desde el anonimato eh, por un tema tradicional, ¿verdad? Por un tema de, de, de, de temor, de peligro. Pero eh, la más visible creo yo que es esa solidaridad. O sea, ves mucho, por ejemplo, yo que siempre casi estoy en redes sociales metido, de más por cierto, pero <ríe> veo, por ejemplo, conciertos a favor de eh, X persona que necesita ayuda para una operación, o, o cuando desaparece una mujer, ya a María Ángeles eh, veo que comparte mucho de, de estos temas, eh, hay como una ola enorme que se suma a tratar de encontrarla, aunque sea compartiendo el post, verdad, o, o cosas que suceden muy locales que se trasladan a lo físico, porque la gente siempre eh, tiene ese espíritu de solidaridad, de ayudar y de querer lo mejor para el otro, no solo para ellos mismos. Sí, y, y, y un poco me pongo a pensar. María Mar una pregunta. Sí. Uh, disculpame que interrumpa. Una pregunta dirigida así, eh, para, precisamente por lo que dice Jorge sobre este tema de mujeres desaparecidas. Vemos de que también, además después de hacer activismo en redes sociales, las personas ocupando eh, eh, Internet para tratar de buscar solución a problemas que la dictadura no está dando? Porque la dictadura en medio de su represión, en medio de andar haciendo cosas que tal vez no son importantes como hace días, uno deja de lado problemas tan graves como estos, de desapariciones de mujeres, femicidios, que eh, los nicaragüenses parece que están tomando Internet como para decir, ok, vamos a buscar la forma de, de que estos problemas se solucionen. Totalmente. Totalmente, o sea, y es, y es un poco lo que mencionaba también eh, Jorge, o sea, no, no es solo de la solidaridad, es de la justicia, o sea, nosotros como nicaragüenses sentimos que no eh, vivimos en un país justo, ¿verdad? Entonces, es cuando decir, vamos, tenemos que hacer el trabajo nosotros, y nosotras como mujeres de por sí, el movimiento feminista, ¿verdad? Son los movimientos de mayor eh, cohesión, por así decirlo, hay, hay tendencias, hay lineamientos diferentes, pero hay una mayor cohesión, y cuando se, nos tenemos que unir por una causa, ya sea un asesinato de una mujer, ayuda a, a los familiares, eh, o le encontrar a una mujer desaparecida, es eh, algo masivo, porque nosotras es, es lo que existe, que es la sororidad que tenemos entre nosotras. Y es lo que decimos, o sea, si, cuando yo, si yo desaparezco, yo lo desaparecí porque yo quise, entonces búsqueme. Y eso es lo que nosotras como mujeres hacemos. Sab sabemos que hay una violencia machista absurda en este país, o sea, se habla de la pandemia del COVID, pero la pandemia del machismo y de los femicidios en Nicaragua viene desde antes, y no ha parado, y, y esperaríamos que parase pronto. Y a través de los medios, de de los medios digitales, ha sido uno de los métodos de denuncia y se ha visto, y Jorge lo está mencionando, se ha visto de manera como entre todos, no solo mujeres, ¿verdad? Hombres también comparten para encontrar a la persona, a la mujer desaparecida, o a la niña desaparecida, o al niño desaparecido. Y ya se han dado casos que se logran encontrar. O sea, han habido en esta última, bueno, y, y, y hablando de ese tema, en esta última semana, tres semanas, hay una alerta muy fuerte en el, en el centro y norte del país, hay un alto número de, de, de niñas, jóvenes y mujeres desaparecidas que han aparecido después o golpeadas o, en, o por trata, o sea, se está dando. Entonces, Y a través de los medios cuando empieza de manera masiva que hemos, se han logrado encontrar muchas de estas personas, entonces... Al final de cuentas, vos no sos una, una persona organizada dentro de una institución, pero, como, pero sí sos una ciudadana o un ciudadano que quiere lo mejor para su país y que no quiere que haya este tipo de crímenes en el país. Y te, y te, y te forzar a través de tus redes personales para poder aportar. Jorge, vos como periodista, ¿dónde trazas la línea entre activismo y periodismo? ¿Cómo, cómo llevas esa parte? Mira, es un, eh, es un tema que podría dar para una discusión de muchas horas, o para, para un debate de muchas horas, porque en realidad nosotros como periodistas decimos eh, no somos activistas, pero al fin y al cabo yo pienso que somos activistas por la verdad, los periodistas buscamos encontrar la verdad. Eh, nuestra, nuestra mayor eh, fortaleza, misión, es tratar de darle la voz a la mayor cantidad de personas posible, de comprobar hechos y de demostrar que ciertas cosas eh, ocurrieron o están ocurriendo eh, o, o, o están mal. Entonces creo que no me atrevería a decir que es lo mismo, que el periodismo es un activismo, porque no, el periodismo es una práctica rigurosa, es una profesión eh, que trata de, eh, de, ana de analizar para encontrar eh, y demostrar de cosas, como te decía antes, y el activismo ve sobre una línea de algo, pero ahora yo te puedo contar otra cosa. Yo te podría decir, bueno, yo soy un activista en pro a combatir la desinformación porque lo que quiero es que la gente aprenda esto. Y esto es un movimiento que en, en los próximos, bueno, ya lo hemos visto en los últimos meses, pero en los próximos años va a ser un, una problemática gigantesca para todo el mundo. Ya lo vimos con la pandemia, la cantidad de desinformación que ocurre. Entonces, si me decís, bueno, como periodista yo no quiero ser activista, pero como periodista yo sí quiero ser un activista de la... De, del, del combate a la desinformación, porque me interesa que una, la mayor cantidad de personas posible entiendan, comprendan el efecto que esto tiene a nivel social, de los daños que puede causar y también a que se sumen a un movimiento gigantesco de gente que no solo está compartiendo, afectando la vida de otro montón, sino que también está tomándose un segundo, dos microsegundos para combatir la desinformación y darle un stop antes de reenviar cualquier material. Eh, para mí eso es un activismo eh, y eso creo que lo hago a través de los, de los talleres que, que he impartido, de las entrevistas en las que me han invitado, porque siento que, que esa es una bandera que como periodista y como ciudadano yo, eh, yo estoy interesado en llevar precisamente porque he visto el efecto negativo que tiene la desinformación no solo en mi trabajo periodístico sino como ciudadano eh, y he visto también cómo esto... Eh, puede poner en riesgo la vida, inclusive, de personas. Entonces, así como, como hay activistas que toman el medio ambiente porque son conscientes de, del daño que se está haciendo, eh, yo creo que, que el activismo es un movimiento muy separado del periodismo, pero que al final los periodistas siempre vamos a terminar siendo activistas por la verdad y buscándola. Sí, precisamente algo de lo que los periodistas yo creo que decían de hacer activismo... Eh, es hablar un poco sobre la eh, libertad de prensa. Yo creo que los periodistas deberían de ser activistas de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, que son derechos básicos, no solamente de los nicaragüenses, sino de la humanidad entera. En ese, en ese punto me gustaría mencionar algo y también cuestionar un poco. Eh, María Ángeles, para vos, ¿qué, ¿qué papel ha tenido el ciberactivismo en, en las protestas, en las luchas sociales, en esto...? Empezó 2018 de las protestas, porque muchas personas podrían decir, no, si a la twitter pone un post en Facebook, hace un video, hace una viñeta, una caricatura, eso de ahí no pasa. Pero realmente, ¿qué papel juega o, o, o qué fuerza tiene este, este tipo de actividad en redes sociales para vos? Bueno, para mí, en el, para el 2018 y ahora también, ha sido sumamente importante y ha sido una de las, no, sé, no sabría cómo decirlo, como como la batuta que se ha llevado en todo este levantamiento social que, que ha habido en Nicaragua desde 2018. Eh, recuerdo, bueno, porque fui parte de mi organización, era parte de las organizaciones que convocaba las marchas y no podías convocarlo a través del periódico, no podías convocarlo a través de, los, no, o, o de, de todos los medios de comunicación tradicionales y era a través de, lo, de las redes sociales que vos hacías las convocatorias, nos íbamos a ver en tal punto, eh, vamos, hay que llegar a tal hora, empezó a ver el, el, claro, como tenés un enemigo, por así decirlo, que es el Estado, verdad que es el régimen o las personas partidarias, ah, empiezan a ver los fake news para generar y decir, ah no, esta lucha azul y blanco es falsa. Y empiezan, y las personas, que es un poco la problemática que menciona Jorge, no verificamos, no analizamos, no estudiamos. Y me acuerdo y recuerdo perfectamente que se empezó a decir, si vas a mandar un audio o estás haciendo un video, de hoy sí, y día. Para que sea verificado, para que sea real y que no sea de otro país o cosas así que pasaban. Entonces las redes sociales al final de cuentas fue, ah, fueron y han sido muy importantes. Pero al mismo tiempo son bien peligrosas, son muy peligrosas porque a través de ellas también, eh, en donde se ha expuesto a otras personas, personas que tal vez no querían... Ser públicas por seguridad, porque en su barrio el CPC es súper peligroso, o XOE, y es a través de las redes sociales también que se han expuesto a las personas. Entonces, y de ambos, podría decir que de ambos lados también, entonces, no eso es el mal uso, podríamos decir, de las redes sociales. Y contarles un poco qué contexto que nace de esto, o sea, nosotros en el 2018 estábamos sentados y llegaba tanta información y era a través de Grito por Nicaragua, es una de nuestras páginas, que era donde también se hacía, de ahí salían las convocatorias a muchas de las actividades, y nos llegaba mucha información falsa que a veces no sabíamos cómo medirla, y era, a la necesitamos, o había mucha desinformación de las personas porque no entendía qué estaba pasando. Estaba el diálogo, no entendían estaban, cuáles eran los procesos políticos que se estaban dando, cuáles eran las negociaciones, cuáles eran los debates, cuáles eran. Y nosotros dijimos, necesitamos una, un espacio en donde podamos invitar a todas estas personalidades, ya sean profesionales o personas que están siendo parte del proceso, a que le cuenten a la gente Pero, y que venga de la boca de la persona. Porque era, dicen que dijo, dicen que hicieron, y ese es uno de los grandes problemas que se dan al no verificar. Y de ahí nace contexto, y, y, y, y, y si te das cuenta, y vemos del 2018 para acá, cuántas plataformas nacieron de información, de noticia, de debate, de consulta. Eh, eh, eso te dice de que aparte de que hay un gran uso de los medios digitales, hay una gran necesidad de información de la ciudadanía que no la logra encontrar solo a través de los medios de comunicación tradicionales. Jorge, para vos, ¿cuál, ¿cuál ha sido el impacto de, del activismo en, en medio de las protestas, en medio de la represión? Para mí, el, el, el principal aporte que ha dado el ciberactivismo en Nicaragua ha sido la documentación y visibilización de una crisis política, humanitaria y económica que se vive en Nicaragua. O sea, ese... Creo que ha sido más que eh, decir lograron esto, lograron aquello, sacaron a este, sacaron aquello, sancionaron a este, sancionaron a aquel, es que el mundo se dé cuenta de que en Nicaragua existe eh, un gran problema político, eh, que los nicaragüenses están sufriendo los efectos de diversos eh, problemas eh, desde 2018, inclusive desde mucho antes, y que no habían sido visibilizados hasta el punto, o sea, la, las protestas hasta cierto punto nos pusieron en, en el ojo del huracán mundial, eh, pero luego de eso el ciberactivismo ha logrado continuar con esa documentación de violaciones a los derechos humanos, de persecución, de asedio. Eh, ha continuado evidenciando también eh, lo absurdo de decisiones políticas que todavía se toman en este país eh, y de irregularidades que se siguen dando en contra de eh, diversos sectores, no solamente los opositores, ¿verdad? porque aquí eh, pasan muchísimas cosas. Hay, hay, hay, hay represión de todo tipo, desde represión económica hasta represión eh, social. En realidad, creo que el ciberactivismo, las redes sociales y los mismos usuarios, anónimos o no anónimos, el gran aporte que le están dando esta generación al país es precisamente documentar, denunciar y evidenciar eh, a una dictadura, a un gobierno dictatorial que eh, se ha pasado totalmente de la raya y que nunca hubiese sido posible evidenciarlo y visibilizarlo sin el apoyo de una población activa en redes sociales. Y eso que Nicaragua es el país que tiene menos usuarios en redes sociales en toda Centroamérica y probablemente sea lo que tiene menos conectividad en toda la región eh, de, de Latinoamérica. Y pese a eso, se han logrado visibilizar esta crisis que vivimos los nicaragüenses gracias a, a, al apoyo de muchísima gente que se ha unido a hacerlo a través de sus propios canales y de sus propios medios. O sea, no han sido los medios tradicionales lo que han dicho aquí está pasando algo, si no ha sido la misma gente la que ha denunciado lo que está ocurriendo en este país. Y en ese sentido, creo que los próximos meses, que van a ser también clave para los nicaragüenses, eh, esa tendencia va a continuar, eh, y va a continuar porque hay una necesidad también de evidenciar muchísimas cosas, hay muchísimas violaciones que, que, que se, se siguen dando, y no solo problemas a nivel político, como te decía, también hay otras problemáticas sociales que son desatendidas por el Estado, porque eh, su foco está en, en, en asuntos políticos, en mantenerse en el poder. Entonces, creo que definitivamente el rol va a ser, ha sido y seguirá siendo eh, la, la documentación y, y la visibilización de esta problemática que vivimos. Yo siempre digo 2018, el año en que los nicaragüenses, parte de los nicaragüenses se abrieron una Twitter, porque la verdad es que de repente fue como que también, ya no solamente era Facebook, que es la red social con más, con más usuarios nicaragüenses, sino que también en Twitter, Instagram, incluso ahora también en TikTok, veo cómo eh, han empezado a crecer pues, lo, el, el ciberactivismo. Y yo creo que no hace falta tanto preguntar qué tanto valor tenga la red social o no, porque yo creo que la respuesta la da la misma dictadura. Si no tuvieran tanto valor las redes sociales y el ciberactivismo, ellos no vendrían a de una ley de ciberdelitos que pretende, pues perseguir a las personas que están haciendo continuamente publicaciones. Ya para finalizar un poco este debate, hablar un poco sobre esto, pues sobre el contexto actual, donde tenemos una ley mordaza equiparable a la de cualquier régimen, o sea, cualquier dictadura de, de, de otra parte del mundo, pero la tenemos aquí en Nicaragua, que para mí lo más oculta a la policía en llevarte, llevarse tu computadora, tu teléfono celular, tu memoria USB, y más allá de impactar en contra de tu eh, libertad de expresión, yo creo que va también en contra de tu intimidad, porque todos los seres humanos tenemos derecho a, a tener nuestros archivos personales resguardados y, y que nadie más los mire, personas con las que no queremos compartirlo. ¿Qué, qué piensas sobre esto, María Ángeles, sobre esta ley de la ley Mordaza? Bueno, el, este juego de leyes, ¿verdad? Y sobre todo, ahí está, y ahora está enfocándolo, ¿verdad? En la de ciberactivismo, y es, es un poco una demostración que lo, de lo que vos acabaste de decir, Abixabel, del, del miedo que tiene el régimen a lo que nosotros como ciudadanos y ciudadanas decimos. O sea, ellos quieren limitar, ellos no quieren que se siga exponiendo. Y es cierto lo que dice Jorge. El, todo este proceso ha demostrado de una manera rápida las arbitrariedades y las violaciones a los derechos, derechos humanos que se han cometido en Nicaragua en los últimos tres años. Que fue una gran diferencia versus en, en, el 70, en los 70, en los 80, que no había y todo fue más lento, y esta vez está siendo más rápido y está más expuesto. Entonces, eh, esta, ley, claro, esta ley está clara, o sea, la ley quiere que simplemente el nicaragüense no denuncie nada porque quien rige, quien mide... ¿Quién está generando zozobra, miedo o una mala información son ellos. Tampoco existe una contraparte que pueda definir qué es generar zozobra o que, o que pueda definir qué es eh, estar haciendo, estar calumniando. O sea, al final de cuentas, ellos son quienes ponen la ley, quienes la dictan y quienes la, ¿cómo se dice?, quienes la aplican, pues, y quienes la. Valoran si sí o si no. Entonces, al final de cuentas, lo que ellos quieren es que el nicaragüense y la nicaragüense nos cayen. Y al fin, va a ser muy difícil, sinceramente, aplicar una ley de ciberdelito a, no voy a decir 6 millones de habitantes, porque ellos tienen un 25% según, lo, según la encuesta, pero vamos a hablar de... 4.5 millones de habitantes, y a esto pongámosles que seamos tres, porque solo el 50% tiene, entonces al final de cuentas va a ser muy difícil que metas preso a, todo, a todos los nicaragüenses y a todas las nicaragüenses. Hasta el momento ya la ley está en función, pero no ha habido, creo que una sola persona que esté acusada, aplicada con ella. Eh, hay este period, el periodista David Quintana no es la ley de ciberactivismo, la que le aplicaron era anterior, entonces, pero, pero quisieron irse por ese... Por, por, más o menos por ese lado, pero no, no, no, no es todavía, esperemos sinceramente que sea simple el, un, un, una burla o un chiste que ellos estén haciendo y que no la apliquen porque al final de cuentas estarían demostrando una vez más el temor que le tienen a la ciudadanía, no aceptar que la ciudadanía tiene derecho a opinar, a decir, a exigir, y, y esto, esto para mí es lo que demuestra la ley, que hay que tener cuidado, sí, sí hay que tener cuidado, claro está, pero no significa que vamos a callarnos. Es saber hacer las cosas. Es cuidarte un poco más, cuidar tu celular. Tú puedes ponerle un código de, de, de acceso. Si antes no lo tenía, ponéselo. Pero no significa que, ay, como existe una ley, ahora no voy a seguir denunciando porque me da miedo. O sea, hay miedo, pero hay que seguir denunciando. Hay, hay una pregunta de Reina Valle. Dice que, ¿qué usted dice de los que dicen que los que hacen ciberactivismo no salen a la calle y por eso no hay gente? ¿Qué pensás, Jorge? No, no entendí bien la pregunta. Eh, di, dice de que, o sea, ¿qué piensan ustedes de los que dicen que hacen ciberactivismo, no salen a la calle y por eso no es suficiente? Como que los que salen a la calle no son los que hacen ciberactivismo. No, en realidad lo hacen no todos, ¿no? O sea, eh, cada persona que, que comparte una idea y como te decía, el ciberactivismo no tiene que ver específicamente con, con la causa política, sino en muchísimos temas, eh, hasta la persona que, que as, trata de hacer conciencia, el grupo de personas que tratan de hacer conciencia por la conservación de los animales, porque los carretoneros no le pegan a los caballos, o sea, eso sí es ir activismo al final, porque están promoviendo eh, una causa que es justa y que es desatendida por las autoridades y por las leyes. Eh, yo creo que tanto el que lo hace a nivel digital eh, y, el que, y el que lo hace a nivel físico... Eh, tiene su mérito porque, el, porque al fin y al cabo están, están tomando acción sobre algo. Lo peor que podemos hacer con las ideas es no tomar acción. Eso es lo peor que le puede pasar a una idea. Entonces, yo y he visto muchas críticas como y, y pasaba mucho en 2018 con la polarización y que sigue pasando. Yo sí hice, yo sí estuve aquí, vos no estuviste allá, yo sí lo prendí el, el motero, vos no. O sea, creo que esa discusión está de más cuando al fin y al cabo lo que se supone es que la mayoría de personas están buscando el mismo objetivo. Así que creo que tanto el que hace, dice, que hizo, se toma foto y el que no, el que hace las cosas sin decir nada, eh, tiene su mérito porque al fin y al cabo están buscando lo mismo y están buscando que las cosas cambien eh, para mejor. Entonces, eh, definitivamente, creo que, que ciberactivista, eh, tanto en lo digital como en lo físico, puede ser cualquier persona que tome una acción para mejorar. Bueno, este, yo creo que ya podemos dar por concluido el debate, estamos sobre la hora. Muchísimas no, gracias, no. María Ángeles Delgado. Lindo. Bueno, si tienen algo más que decir, que agregar? Adelante. No, bueno, yo solo quiero agregar algo eh, que, que me parece fundamental en, en el proceso que estamos viviendo los nicaragüenses y sobre todo que estamos hablando de redes sociales y de ciberact ciberactivismo, eh, y es la promoción o estar consciente de que al fin y al cabo todos los que vivimos en este país y tenemos la cédula um, somos nicaragüenses. Al fin y al cabo eh, las divisiones que se reflejan a lo político y esos discursos de odio que se promueven de ambos bandos, no solamente de uno, no son nada productivos para el país. Eh, las cosas pasan, los políticos pasan, los empresarios inclusive pasan. Eh, y al final los que nos quedamos viviendo somos nosotros y tratando de convivir en un mismo sitio. Entonces mi, mi, mi llamado es a la, primero a la no polarización, a que no sigamos alimentando este discurso de odio por ninguno de los lados políticos que puedan existir en este país, porque lo único que hace eh, es estos discursos de odio, de acusar, de quemar, de, de, de, de llamar de X o Y forma a uno u otro bando, eh, en el país, lo que hace es alimentar esa división que hemos vivido los nicaragüenses desde hace 40 años y que nos mantienen estancados económica, política, social y hasta culturalmente. Entonces creo que es importante que en este proceso que vamos a vivir durante los próximos meses, en donde se van a tomar decisiones súper importantes eh, y donde va a haber muchos acontecimientos políticos, eh, los nicaragüenses estemos conscientes que aquí no estamos batallando entre nicaragüenses y que no repitamos una historia de división, de exilio y de cosas negativas que nos han ocurrido, que tratemos de tratar de dar a conocer o compartir nuestras ideas y promover todos estos cambios de que hablábamos, pero de una forma pacífica, no violenta y de una forma en el cual sepamos que el otro también tiene derecho a expresar sus ideas y que debemos respetar esas ideas que aunque no nos parezcan en lo absoluto, las tienen las otras persona. Entonces, eh, lo digo porque en los últimos meses... Y desde el 18 he visto un tremendo discurso de odio, tanto de la parte oficial como de la parte que se dice ser pro Nicaragua y pro democracia y pro todo. Eh, y me parece negativo que sigamos eh, promoviendo estas divisiones entre los nicaragüenses. Al final, como les decía, todos nos vamos a quedar aquí. Sí, a mí me gustaría Gracias. también agregar, eh, comparto completamente lo que acaba de decir Jorge y algo que... Yo siempre he tratado también de, de, de hablar, de debatir, de, de, de, de cuestionar dentro de los espacios de amistades y familias en las, en las que me pueda encontrar en el momento. Nicaragua, los nicaragüenses somos todos, al final nicaragüenses, hay católicos, hay evangélicos, hay indígenas, hay afrodescendientes, hay mujeres, hay hombres, hay niños, hay homosexuales, hay lesbianas, hay heterosexuales, o sea, somos todos, ¿no? Y, y la división y un poco la polarización que se está dando últimamente en los últimos meses no solo es régimen versus antirégimen o pro gobierno anti pro gobierno hasta dentro de nosotros mismos los antigobiernos por así decirlo o antirégimen también hay una polarización porque estamos empezando a decidir cuál ideología sí y cuál ideología no las ideologías son importantes las ideologías son parte de nuestra cultura social, familiar y política que hemos venido creando a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? de nuestra existencia y nuestro conocimiento. El problema está en que no podemos imponer nuestra cultura ante la de la otra persona o nuestra ideología. Y es aceptar de que habemos diferencia, que tenemos diferencia, pero que dentro de la diferencia tenemos similitudes. Y hay que trabajar bajo esas similitudes, porque son las que nos van a fortalecer como país. Y no solo se lo digo a las personas que estén con el régimen o a las personas... Lo, no, nos lo digo a nosotros, que estamos a, eh, buscando la libertad, la democracia y la justicia para este país, porque si vamos a ser justos, hay que ser justos para todos. Si vamos a ser democráticos, hay que ser democráticos para todos. Y si vamos a tener libertad, vamos a tener libertad para todos. Quiero Y quería pues, for, fortalecer un poco lo que dice Jorge, porque creo que es sumamente importante que como nicaragüenses dejemos ese, ese discurso de polarización, porque al final de cuentas no vamos a llegar a ningún lado matándonos, odiándonos, ni... Al final, como dice Jorge, aquí nos vamos a quedar a vivir todos. Y quien venga a gobernar este país, no solo los presidentes o las presidentas, ni los vice ni los alcaldes, o sea, el, que va, el, el, el grupo que vaya a gobernar, va a gobernar para Nicaragua, no va a gobernar para un grupo. Y eso es algo que tenemos que tener claro todos. Muchas Gracias. <tose> Bueno, da, da, da para más. Podemos hablar de, de muchas cosas más sobre esta parte final que me llama mucho la atención. Yo creo que todavía ahí vale la pena hacer una, una última pregunta de cuál creen ustedes que va a ser ese, ese, ese reto eh, de los nicaragüenses, también de sideractivismo, hablando de, de, de, de nuevos planes, hablando de esperanza, de futuro, de esto que posiblemente vaya a ser un año bastante crucial. Todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir y posiblemente de haberse, de realizarse más bien unas elecciones, y hablo de elecciones, no de votaciones, sino unas elecciones reales, eh, justas, transparentes, donde haya este, la posibilidad de que los nicaragüenses puedan decidir, posiblemente vayan a hacer las elecciones más y los últimos 30 años. ¿sí? Entonces quería preguntarles cómo ustedes ven ese, eh, ese futuro cercano que tenemos de aquí a un par de meses. Podemos empezar por Jorge. Sí, creo que el, el mayor reto de los nicaragüenses es que participemos en el proceso de una u otra forma. Y no me refiero a un proceso electoral, porque algunos pueden estar de acuerdo o no, eh, otros pueden decir cómo van a ir a unas elecciones, si ya saben lo que van a pasar. Yo te podría decir, ya me sé la noticia del día siguiente de las elecciones, ya conozco el titular. Pero al fin y al cabo, eh, lo peor que nos puede pasar a un nicaragüense es quedarnos viendo cómo el resto toma decisiones por nosotros. O sea, tanto de un lado como otro, creo que el mejor aporte que le podemos dar a este país y para nuestros ciudadanos, para nuestras futuras generaciones, es precisamente participar de la forma que nos sintamos cómodos, de la forma que nos sintamos seguros, de la forma en cómo eh, concibamos esta realidad. Pero lo que, lo que yo creería que no debería ser permitido es ver los trozos de largo y es decir, yo no me meto en esto porque a mí esto me parece eh, que no es así o no es allá. Eh, mucho criticamos y sobre todo los que somos usuarios de redes sociales nos encanta criticar y decir esto está bien y la campaña lo hizo mal y este por qué quiere ser presidente y este por qué no, pero al fin y al cabo no nos involucramos de ninguna u otra forma y creo que involucrarnos eh, va desde, desde hacer conciencia y ser partícipe eh, en las redes sociales de este señor activismo que hablábamos, de denunciar cosas, de decir lo que nos parece o lo que no nos parece, hasta de hacer cosas en el silencio y en el anonimato porque también eso es válido, también eso es reconocido, también eso eh, vale la pena replicarlo porque eh, al fin y al cabo, cuando pasen muchos años y creo que ya le pasó a una generación o hace dos generaciones que dijeron, wow, volvi, volvió a pasar lo mismo en Nicaragua, o Nicaragua sigue sí, igual, wow, o los nicaragüenses no, hacen, no entienden, pero, pero no hicieron nada, o sea, solo se quedaron viendo, muchos eligieron eh, quedarse de fuera de la situación, y, y yo siempre he dicho de que si a vos no te gusta cómo estás viviendo, si a vos no te gusta el sistema en el que sos parte, si a vos no te gusta algo y te incomoda algo, hace algo para cambiarlo. Lo peor que puedes hacer es quedarte viendo cómo el resto se toma las decisiones y se toman los cargos mientras vos solo fuiste un espectador de algo tan importante como es el entorno en el que vive tu familia y tus amigos. Eh, y en el que naciste también así que creo que ese es el principal reto que seamos protagonistas y que no seamos solamente eh, espectadores de lo que pasó o va a pasar en Nicaragua sí yo comparto con, con, con Jorge y quisiera agregar y algo que yo he dicho, he venido diciendo las la últimas veces que he tenido he estado en contexto con, con, con los panelistas o espacios de, de educación la, el, el no ser parte de los procesos te da para criticar sin justificar. O sea, sin justificación, sin saber. Y se dice mucho, y se habla mucho de la cultura política, y que el nicaragüense es así, que nuestra cultura política, y que no hemos cambiado, y que seguimos siendo iguales, y yo digo, no, espérense, un, un alto. Sí hemos cambiado, Nicaragua está cambiando, Nicaragua está evolucionando. Claro, cambiar una cultura política, o cambi, cambiar una cultura, no es de la noche a la mañana, lleva un proceso, lleva una evolución, pero en Nicaragua, desde el día que cambiamos la frase de patria libre y vivir, ya no patria libre o morir, significa que los nicaragüenses quieren ser parte. Yo recuerdo, y, y, se lo, y este es un llamado a, a mis conocidos, amigos, familiares, que al inicio estuvieron muy, muy, muy involucrados, y yo entiendo que hay necesidades económicas, familiares, miedos, y se han apartado, y ahora critican desde el otro lado. Y, y, y hago la misma invitación que hace Jorge, involucrémonos, seamos parte, porque para ser parte del cambio se necesitan ideas nuevas. Si nosotros, que somos las personas que sentimos que tenemos ideas nuevas y que queremos aportar, estamos siendo parte de estos espacios, vamos a lograr esos cambios que queremos. Pero si no lo hacemos, vamos a tener a las mismas personas con estilos tradicionales, haciendo política de la misma manera. Y la política no es de los políticos, la política es de la ciudadanía. Los partidos son de los partidos políticos, pero la política es de nosotros, de los ciudadanos, y nosotros como ciudadanos y ciudadanas podemos ejercer cambios pequeños dentro de nuestro barrio, nuestro residencial, nuestra comarca, nuestro departamento, y de poco a poco vamos generando los cambios en el país entero. Entonces, es invitarlos a que sean parte de estos procesos. Y creo que se está haciendo un cambio, yo lo veo con, con, con, con las la organizaciones la organización opositoras, de querer hacer las cosas a través de la consulta ciudadana, que eso no se daba, ya es, que es, algo, está es algo normal que debería de haberse dado y ahora se está haciendo. Entonces, si van a ser parte de la consulta ciudadana, participemos en las consultas que nos hacen. Si te llega una encuesta, contestala. Si te llega una, si, si te invitan a un espacio de debate, asistí. Si te invitan a tu barrio a hablar de X tema, anda, porque es a través de tu participación que vas a poder incidir en los cambios que vos querés. Bueno, dicho, dicho queda. Entonces, este, muchísimas gracias, María Ángeles Delgado. Muchísimas gracias, Jorge Hurtado, por haber estado aquí esta noche en este debate tan enriquecedor que da para bastante, como dije. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Eh, a la gente que nos estuvo viendo, interactuando con este video, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo en redes sociales. Estuvo con ustedes a Vixael Mogollón. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Chao.